vamos a ver ahora otro tipo de edición de los objetos voy a mover este cubo voy a dibujar desde agregar un cilindro y nos vamos a detener un momento en estos datos que aparecen aquí cuando yo agrego por ejemplo un cilindro fíjense que dice vértices 32 hasta ahora no habíamos reparado en este dato este dato nos va a servir cuando editemos el objeto desde esta opción fíjense acá dice modo objeto para cambiar el modo yo tengo que tener seleccionado un objeto que es el que quiero editar voy a pasar al modo edición en este momento estoy editando solo este objeto y por más que yo quisiera seleccionar otro no puedo ¿Sí? aunque le haga clic con el botón derecho del mouse no puedo seleccionar otro una vez que elegí el modo edición, yo aquí tengo tres opciones. Puedo editar un vértice, una arista o una cara. Voy a elegir en este caso editar una cara y para eso voy a seleccionar la cara. Por ejemplo, si hago clic con el botón derecho del mouse arriba de la cara superior y ahora muevo a lo largo del eje Z, estoy editando la altura de este cilindro ahora voy a hacer clic en una de estas aristas sí, que tienen que ver con los 32 vértices que me informaba el programa que tiene el cilindro entonces voy a seleccionar con el botón derecho del mouse sobre una de las caras si ahora yo muevo esto, fíjense lo que estoy haciendo con qué facilidad estoy editando este cuerpo voy a mover voy a seleccionar otra de las caras y voy a mover acá voy a cambiar el punto de vista voy a seleccionar otra de las caras y voy a mover acá Y voy a cambiar el punto de vista voy a seleccionar otra de las caras y voy a mover acá ¿Sí? y fíjense con qué facilidad yo he editado este objeto ¿Bien? mientras yo esté en el modo edición como dije antes solo puedo trabajar con este objeto voy a salir al modo objeto y esto ya quedó modificado ahora voy a seleccionar mi cubo y voy a entrar al modo edición en este caso también voy a empezar modificando o eligiendo para modificar una de las caras por ejemplo esta ¿sí? y ahí si yo me desplazo voy a poder estar generando un objeto que ya no es un cubo si en lugar de haber elegido una cara yo elijo una arista y selecciono con el botón derecho del mouse también voy a poder modificar solo la arista. Si en lugar de una arista elijo un vértice y pico con el botón derecho del mouse, voy a poder modificar ese vértice. Entonces fíjense cómo transformé mi cubo con mucha facilidad y de una forma muy muy intuitiva. Si yo además de modificar estando en el modo edición con un objeto seleccionado, agrego otro objeto, como por ejemplo, eh, podría agregar una esfera Bien, si yo ahora vuelvo al modo objeto, esta esfera se ha fusionado con eh, el, el cubo deformado y forman un solo objeto Bien